Las redes, ustedes saben que este es el país de más analistas y de más saben lo todo que, que, que existe en el mundo. Eh, todo el mundo aquí sabe todo, y desde que se muere una persona comienzan las especulaciones. Eh, eh, Buenas tardes, hola, Omar. ¿Cómo está usted? Albania, de Nueva York, ah, Albania, mi querida, Ay. ¿cómo está usted? Qué placer, ¿cómo está eso para allá? Aquí oyéndolo usted, ¿qué verdad? Aquí la policía se guerra con la ciudad. Porque los policías no quieren vacunarse. Sí. Pero van a tener que hacerlo. Van a tener que hacerlo, sí. Ellos no, no me explico por qué no quieren vacunarse. Los policías de Nueva York, ¿Eh? ¿qué usted cree? <risa> Doña Albania. Yo no sé, no sé. yo no sé, pero hay que vacunarse. Hay que vacunarse, hay que vacunarse. Pero usted vio sí. la, la, la, la noticia que yo presenté, casualmente de Nueva York, que sí. hay 9.000 empleados que lo suspendieron por no vacunarse. Sí, sí, por eso lo estoy llamando. Sí, o sea que hay que cuidar la salud de la mayoría, una minoría que no se quiera vacunar, hay, hay que, hay que, hay que hay aislarlo. ¿Usted me entiende? Sí, no es verdad. Por nada Marcos, pues ya usted sabe seguimos pendientes, yo lo llamo cada vez que pueda. Cuando usted quiera, para mí es un, un placer, oye yo a su orden siempre, Albani. Y, y, igual para usted caramba y, y, y qué bien caramba cuando yo recibo esa llamada de Nueva York y, y muchos mensajes que me ponen eh, uno se siente bien pero mira lo que ella dice eh, eh, es una cosa eh, lógica miren eh, eh, eh, le decía y este es el tema de las redes la gente le gusta especular y la gente entiende que las figuras no se pueden, que hay cosas que nada más es de la gente común y corriente que la figura no puede. A propósito del suicidio de Reinaldo Pérez, pere, anda pa' y caray, cuántas teorías, no que fue esto, no que otro, no que. Y la gente. Pero oigan lo que dice el hermano. Y yo lo voy a poner a razonar. Que ustedes mismos reflexionen. Por toda esta locura que uno ve en las redes, de gente que se la saben todas. Hasta que lo mataron, hasta que esto. Pero oigan lo que dice el hermano. Y ustedes van a decir, ah, pero sí, ustedes van a ver esto. Cifrido si Frido Párez Pérez le dijo que Reinaldo le había dicho que quería matarse, mírenlo ahí, su deseo de terminar con su vida por el cáncer que tenía, mírenlo ahí lo que dice el hermano. Mírenlo ahí, Cifrido si Frido Párez Pérez revela, Reinaldo le había externado su deseo de terminar con su vida, y qué dice Cifrido eh, eh, si eh, él había en cierto momento había externado su deseo de terminar con su vida y por eso estaba se habían tomado medidas pensábamos que había superado esa situación pero una serie de elementos dentro de él que no lo expresaba lo llevaron a cometer ese hecho agregó Sifido, agregó que hasta el momento su familia entiende que la muerte de su hermano se trató de un suicidio aunque dijo de conocer si los resultados arrojen otra cosa sobre las especulaciones en torno a la muerte del expresidente luego de la difusión de la prueba, Pareper indicó que el cuerpo sin vida de su hermano presentaba una herida de bala vale en el pecho, mientras añadió que las autoridades investigan la filtración de la misma. ¿Qué resulta? Pónganse ustedes a pensar, cualquiera de ustedes que me está viendo a mí, ustedes creen que ustedes sabiendo y más un hombre que tiene el poder como Cifrido que fue dos veces el único que lo ha sido, ministro de defensa, o sea, jefe de todos los guardias de este país, dos veces, ese Cifrido que está hablando, hermano de reinado, entonces él, si lo mataron, él va a callar y va a decir, no, oye, eh, eh. este por Dios, oye, este por Dios, la gente, la gente entiende, la figura también, para que nos metamos eso en la cabeza, las figuras son de carne y hueso, las figuras son seres comunes y corrientes, la gente cree que, una, que una, un, un famoso no puede matar, mata La figura cree que un famoso no puede morir, muere, la figura cree que un, Antonio Guzmán se dio un tiro Y era presidente de la república más que Reinaldo, y se dio un tiro Y Alan García fue presidente de Perú y se dio un tiro y, y, y comúnmente aquí hay gente diariamente que porque tiene una enfermedad se quitan la vida. Lo de Reinado, porque es una figura sobresal, pero también la figura se deprimen. La figura tiene momentos de baja, que le pasa de todo por el pensamiento. Eh, Adolfo Hitler se mató, se suicidó. ¿A dónde fue? se Un hombre eh, eh, súper famoso. Entonces, qué que la gente cree que no? Y comienza a buscarle cinco patas al gato. No, que es esto. No, que aquello. No, hombre, no. Venga, usted que tenga un hermano va, va a ocultar y va a decir: No, no. Eh. Oye, porque la gente, eh, este es el país que todo el mundo se, se lo. Y de una vez, eh, si, si de, una, de una vez le buscan cinco patas al gato. No, que esto no pudo haber sido, que fue de esta manera. Pero yo he ido loco eh, eh, en eso, porque esta mañana me dio hasta pena con un amiguito, chacho joven él, eh, y, y me dijo como mil vainas, no, que aquello, que lo otro. Digo, ay Dios mío, la gente, todo, todo. Y entonces se llevan de una serie de locos que están en las redes. Dime tú, ¿dicú Ángel Martínez? ¿Ese nunca ha pegado una? ¿Ese nunca ha pegado una? Ángel Martínez.